Vamos a ir a crear una tarea en trabajo de clase. Iremos a crear, tarea, y lo que vamos a hacer es crearla con una guía de evaluación, también conocida como rúbrica. Entonces esto es una tarea, digamos, test de rúbrica, Podemos poner las instrucciones. Voy a añadir un archivo desde Google Drive. Tengo por aquí este que he llamado plantilla para trabajo en Classroom. Lo voy a añadir. Y para poder ver mejor el, el potencial... Vamos a hacerlo de tal manera que para cada alumno se haga una copia. Desde aquí, si queremos asignarlo a la vez a más de un grupo, lo haríamos desde aquí. Desde aquí, si nos queremos seleccionar todos los alumnos, podríamos marcar a quienes se dirige esta tarea. El tope de puntos eh, asociado a esta tarea, si tiene fecha de entrega, y si lo queremos clasificar en base a algún tema. Pero aquí lo que vamos a ver principalmente es lo relativo a la guía de evaluación. Si hacemos clic sobre guía de evaluación, tenemos tres opciones. Crearla, una nueva desde cero, o copiarla desde otro sitio que podemos tener eh, campo a campo. Reutilizar una guía de evaluación, que una vez que ya hayamos creado una eh, en ocasiones podemos reutilizarla. No necesitaremos eh, crear una nueva, sino que nos puede servir la misma. O importar de hojas de cálculo. Vamos a ver primero crear y luego veremos importar. Cuando vamos a crear guía de evaluación, tendremos usar puntuaciones, el orden de puntuación y nos presenta una eh, plantilla para crear un criterio. Aquí... el el nombre del criterio. Aquí escribimos su, su significado en general. general. Y ya eh, vamos a, a los niveles de puntuación. Aquí podríamos poner hasta 10. Hay que poner el número de puntos. Eso es obligatorio. Le podemos... Pone un título, digamos, esto puede ser bajo, el título puede ser lo, algo relacionado con los puntos, pero en vez de eh, cuantitativo, en cualitativo. Y aquí describir lo que significa este nivel. Bueno, tenemos uno, iríamos a añadir un nivel. E iríamos creando pues, los nuevos niveles con subtítulos, su descripción, etc. Y cuando lo tuviésemos ya eh, finalizado, ¿sí? iríamos a guardar. Bueno, entonces la tenemos aquí. Una vez la podemos abrir, aquí tendremos un par de opciones: editar o eliminar. ¿sí? Como podemos ver, eh, una vez que empecemos a crearla no es necesario que la acabemos en el momento, si no vamos a todavía, a... si vamos a dejar por ejemplo la tarea en borrador. Y también aparece exportar a hojas de cálculo. Esto no aparecía al principio, pero una vez que ya está creada lo permite. Bueno, vamos a quedarnos hasta ahí y vamos a ver la, la otra opción. La otra opción, voy a eliminarla. Y voy a importar, voy a darle a importar de hojas de cálculo. Bueno, antes de, de seleccionar ningún archivo, vamos a ver una rúbrica. Esto es una rúbrica para presentaciones, en la cual tenemos, pues bueno, como habla, el vocabulario, la compresión, contenido, cuatro niveles y la descripción de cada uno de los niveles esto es una rúbrica bastante presentado de un modo bastante estándar sin embargo si yo intento importarla me va a decir que no puede no puede porque eh, no se corresponde con el formato que eh, classroom espera en, eh, en el cual se va a encontrar esa guía de evaluación aquí tengo la misma, pero de otra manera, en lo que sería el formato compatible con classroom una primera línea con un texto, esta otra línea también. Y aquí en la tercera línea empieza con esta primera celda en la que es el nombre del criterio, debajo de la descripción. Y aquí en tantas columnas como haga falta, los niveles. 4, 3, 2, 1. Avanzado medio alto, medio bajo, bajo. Y la descripción de cada uno. Y aquí comienza el siguiente. En este caso no hay descripción, pues deja la, línea, la deja la línea en blanco. Entonces, con un archivo en ese formato, sí que podré ir a importar de hojas de cálculo. Voy a cerrar esto aquí abajo. Y voy a importar esa rúbrica. El nombre le pone... El, que, el, el mismo de la tarea. Y aquí vemos que nos permite modificar todo lo que queramos por aquí. ¿Mm? Podemos modificarlo. ¿Mm? Podemos duplicar un criterio. Podemos eliminarlo. Podemos moverlo hacia arriba, hacia abajo. Como deseemos. Aquí arriba, como todavía no lo hemos guardado. Lo único que nos permite es eliminar. Y aquí abajo, a la izquierda, tenemos añadir un criterio. Por si no son suficientes los que teníamos en esa plantilla. Y voy a guardar. Tendremos aquí. Y cuando la abra, nos la va a mostrar de esta manera. Y aquí arriba va a haber nuevas opciones. Editarla y exportar a hojas de cálculo. Si le doy a exportar, me generará un archivo similar a este, con esta estructura. O sea que si preparamos una rubrica en esta estructura, la podemos importar, o lo demás tenemos que ir campo a campo eh, creándola. Voy a cerrarla y voy a crear la tarea. Bueno, tenemos la tarea creada. Vamos a ir al perfil alumno. Este es un per el perfil de un alumno. Voy a entrar y tengo aquí en el tablón que se ha, creado, se ha publicado una nueva tarea. El trabajo en clase. La abro. Puedo ver que tengo aquí la guía de evaluación con cinco criterios, 20 puntos cada uno. Voy a ver la tarea. De tal manera que aquí podré ver incluso la descripción, lo que se pide, todo ello. Tengo aquí el documento para trabajar y tengo aquí debajo la rúbrica la completa. La muestra de esta manera y puedo ver los criterios. De esta manera los puedo expandir cada criterio para ver qué es lo que me pide. Entro en la tarea y hago lo que me pide el profesor. Una vez que lo tengo hecho, eh, imaginemos que ahora no la he acabado, entonces la puedo cerrar, puedo volver en otro momento o si ya la he acabado, pues voy aquí a presentar y lo podré entregar. Confirmaré que lo entrego. Si deseo, si lo, si lo deseo, puedo hacer un comentario privado al profesor. Bueno, ahora volvemos al, al profesor. Tenemos aquí trabajo en clase. Tenemos la tarea de rúbrica. Y tenemos que se ha presentado la tarea, una de las personas la han presentado. Voy a ir a ella. Voy a abrirla y ahora lo que tengo aquí es el documento que ha preparado el alumno y aquí a la derecha tengo un par de cosas. Esto por una parte, la rúbrica. Como podemos ver, podré marcar con el ratón. los niveles, el nivel de adquisición de cada uno. De esta manera, y aquí tengo la puntuación. Se ha rellenado y tengo la puntuación. En el trabajo, además, aquí arriba tengo calificaciones y aquí debajo tengo repositorio de comentarios. Ya tengo un par de comentarios que he utilizado en algún otro caso. Entonces, porque yo puedo ir aquí y eh, vamos a la izquierda y voy aquí a meter un comentario, empiezo a escribir no y me reconoce, él no se entiende qué quieres decir, lo hago y lo publico o claro y conciso o puedo agregar un nuevo comentario. Por ejemplo, esto hay que desarrollarlo un poco más. Añadir. Y lo podré. Comienzo a escribir y lo tendré ahí. Y estos comentarios los tendré con el resto también disponibles para el resto de los alumnos y otros trabajos. Aquí arriba podemos ver que sin salir de aquí podríamos ir a corregir otros, eh, los trabajos del, del resto del grupo. Algo que todavía están asignados y si no están entregados, pues no lo podemos hacer. Podríamos ver cómo va, pero no podríamos corregir. Bueno, vamos a ir al, al trabajo del, del primero otra vez. Todavía aparece como borrador, porque todavía no se lo hemos devuelto. Pero podemos ir a devolver. Devolver. Devolviendo. Y cuando voy a la página del alumno y actualizo esa tarea, los detalles de la tarea, lo que voy a ver, voy a cancelar, veo aquí la corrección. Veo que tengo aquí las puntuaciones, tengo un 60 de 100. Y si voy al trabajo, podré ver también los comentarios a los cuales podré con contestar sea así lo deseo.